E informático donde lo compramos. Eh, y eso en principio era un problema porque ¿dónde vamos a comprar? Eh, en el caso de Santa Cruz, para los que no conozcan Santa Cruz, Santa Cruz está en la sexta región, está hacia el valle, entonces estamos lejos de la, de la carretera, de la ruta 5, entonces en caso que yo quiera comprar algo tengo que ir a la ruta 5 y puntualmente en estos casos, por ejemplo, tengo que ir o Arrancagua, que es la capital de la sexta región, de la región de Higgins, o por ejemplo tendría que ir a Curicó, que está en la séptima región, eh, región del Maure. YouTube, me dicen que en YouTube partió tarde, vamos a hacer una recapitulación para los que se hayan conectado en YouTube. Básicamente hoy día vamos a hablar de e-commerce y quiero contar un poco, como les decía, eh, por qué este tema me gusta harto. Eh, los que están en Instagram, eh, eh, voy a repetir un poquito la historia. Entonces, básicamente el problema era, que ¿cómo compramos en, eh, desde Santa Cruz? Bueno, y la respuesta para serla muy corta y no alargarme con esta historia, es que básicamente... Eh, decidimos optar por Mercado Libre. Y Mercado Libre, que es una de las tantas plataformas que existen para vender, eh, resultó ser, como cliente estoy pensando yo, no como vendedor, como cliente resultó ser espectacular. Eh, como cliente Mercado Libre tiene muchas ventajas. Eh, como vendedor hay muchos vendedores que no les gusta, con las comisiones caras, que, la, que todo el beneficio para el cliente, etc. Pero son cosas que uno debería buscar en otras plataformas e-commerce. O sea, si yo voy a montar un e-commerce, eh, lo que deberíamos poder apostar es tener algo que sea con la calidad o con la seguridad que le da Mercado Libre al cliente por ejemplo Mercado Libre eh, yo compro un producto hoy día y probablemente me llegue mañana o pasado mañana eh, cualquier problema con el producto eh, hay reembolso eh, eh, como que protege mucho al cliente a veces algunos vendedores dicen que es un poco al extremo pero eso es importante entonces hoy día vamos a mencionar algunos e-commerce vamos a hablar de ello y lo que vamos a ver básicamente es eh, cuáles son algunas ventajas de por qué yo debería pasarme al e-commerce nosotros tenemos muchos clientes de cuando partimos al inicio que no tenían e-commerce. Eh, partieron con una tienda física. Por ejemplo, teníamos, me acuerdo, un cliente que trabajaba eh, en Santiago, en alguna zapatería, y yo no, no tenía tienda electrónica, habían vendido siempre eh, eh, su, sus eh, zapatos, que era su producto principal, eh, zapatería y cordonería, creo. No me acuerdo bien, pero sé que vendían zapatos. En el centro de Santiago. ¿Y qué pasó? Con el tiempo ellos se dieron cuenta que necesitaban un canal adicional de venta y Deciron pasarse al e-commerce, entre otros casos. Entonces, si todavía no te han montado al, al, al e-commerce, es una muy buena a, a, a alternativa eh, hacerlo, que eh, te abre un mundo, te abre mucha eh, mucho público al que tú puedes llegar. A ver, concretamente. ¿Qué pasó en Chile con la pandemia? En Chile, según un datos de la Cámara de Comercio, hay un 70% de e-commerce, el e-commerce tuvo un crecimiento de aproximadamente un 70% durante el año 2021 respecto al 2020. Eso es bastante, eso es, eso es, eso es harto. Eso, eso viene a traer varios problemas que se tuvieron que solucionar. Por ejemplo, una de las cosas que pasó, que nosotros vimos con clientes, era primero eh, toda la parte logística, que una parte crucial dentro de la parte del e-commerce era, era cómo resuelvo mi logística. Entonces, eh, claro, lo normal es, bueno, mando las cosas por Chile Express, o mando las cosas por, por Correos de Chile, o mando las cosas por Starker. pero pasa que hay, tenemos muchos clientes que no, si bien tienen e-commerce, no le venden necesariamente a todo Chile, entonces, hay operadores logísticos que se dedican a repartir las cosas, por ejemplo dentro de la ciudad, dentro de Santiago, y esos operadores pueden cobrar menos que los otros, entonces es, es, es una cosa crucial que hay que tener en cuenta en, en el caso del e-commerce la parte logística, otro, otro, otro punto importante es decidir con qué pasarela de pago utilizar Voy a sacar un ejemplo que no es un caso mío, pero lo, lo, lo vi en un, eh, en, un, en un conocido, en un amigo que trabaja con eh, mucho e-commerce. Que a ellos les pasó con eh, Mercado Pago? ¿Qué pasó con Mercado Pago? El mercado Pago en algún momento eh, hicieron un cambio en la interfaz y por un tema de interfaz, los usuarios pensaban que solo podían pagar con crédito y no con débito, porque no quedaba claro o sea, la, la interfaz era eh, diferente y daba la sensación de que solamente podía pagar con crédito entonces muchos se asustaron y dijeron no yo quiero pagar con tarjeta de débito no con crédito porque el comercio me está cobrando con tarjeta de crédito y qué pasó en el caso de él lo que hicieron fue por ese pequeño cambio que en realidad técnicamente no afectaba pero visualmente sí afectaba al cliente y con eso estaban perdiendo obviamente ventas porque los clientes llegaban al carrito y no pagaban eh, decidieron cambiarse de pasar el e pago entonces por un lado tenemos la logística que es muy importante, pero también por otro lado tenemos que decidir bien cuál va a ser la, eh, la pasarela de pago que vamos a decidir utilizar. ¿Ya? Esa, esas dos cosas son muy importantes. Eh, por otro lado, tenemos obviamente otros aspectos que tienen que ver con, la misma, con el mismo e-commerce que tienen que cumplir, pero ya son aspectos más generales. Eh, todo el e-commerce deberían tener cosas como ¿qué me permite hacer un e-commerce? El e-commerce me permite publicar mis productos, tener cupones de descuento... Eh, hacer componentes grupales, ofertas, etcétera Incluso algunos permiten hacer las campañas de marketing, tener voz de venta, etc. Eh, entonces, eh, eh, el e-commerce puede ofrecer muchas cosas. Y en base a eso, hoy día hay mucho e-commerce. Nosotros, los clientes, tenemos eh, tres principales e-commerce que somos los que, con los que trabajamos. que De esos tres me gustaría mencionar, obviamente, aquí sin ningún ánimo de que elijan alguno de estos. O sea, eh, yo les voy a hablar desde de la experiencia con los clientes que tenemos uno de ellos es eh, Shopify, es uno de los e-commerce, es un e-commerce que, es, eh, que eh, es extranjero, y este e-commerce, bueno, en realidad todos los e-commerce e que los que voy a hablar son extranjeros, pero Shopify es uno de los e-commerce, que tiene ciertas características, el otro es eh, Seller y el otro es WooCommerce, son los tres e-commerce que nosotros principalmente recibimos clientes, ¿por qué nosotros recibimos clientes? Porque nosotros tenemos una solución donde automatizamos la facturación de los e-commerce, entonces, Supongo que tú eres una persona que decidió empezar a trabajar con e-commerce, decidió empezar a vender a través de Internet. Y uno de los desafíos, aparte de la logística, aparte, por ejemplo, de pasar en la de pago, está el cumplir con tus deberes tributarios. Entonces, tú tienes que cumplir con la emisión de tu boleta o la emisión de tu factura. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Entonces eh, Y dentro de ese grupo, los principales clientes que nosotros tenemos usan Shopify, Seller y WooCommerce. Woo Voy a ir en... en en orden. Voy a partir por WooCommerce. Woo WooCommerce es una solución de, de software libre que permite básicamente instalarla en sus propios hosting, sus propios servidores, su propio hosting. Puede parecer más económico. Hay muchos que parten con WooCommerce pensando que es la solución más económica, pero se olvidan, por ejemplo, que hay que pagar eh, servidores o que hay que pagar eh, a alguien que a lo mejor que mantenga la tienda porque requiere un conocimiento más técnico. Entonces, si bien WooCommerce puede parecer más barato en cuanto al. Al, al precio del, del producto en sí eh, requiere otras cositas que igual hay que considerar sin embargo una muy buena solución tiene muchos plugins Woo, eh, woocommerce funciona sobre una plataforma que se llama wordpress es un módulo de hecho de, de, de wordpress y, y permite tener tu tienda electrónica otra opción es eh, Shopify Shopify nos vamos al otro lado en este caso yo no es una solución que yo instale en mi servidor o en mi propio hosting sino que es un software que yo arriendo mensualmente le pago a una empresa que ellos ya tiene el software listo yo les pago a ellos eh, y ellos me, me mantienen el software actualizado y me proveen todo. ¿ya? Eh, a muchos no les gusta Shopify porque dicen que es muy caro, porque te cobra eh, mucho. Te cobra una comisión por venta eh, y prefieren irse, por ejemplo, con WooCommerce. Pero la ventaja, por ejemplo, de Shopify es que tenemos todo listo. O sea, para alguien que no sabe nada de programación, que no quiere preocuparse de estar pagando hosting, ni de estar teniendo el diseñador o, o un programador que le vea la página, Shopify puede ser una buena alternativa. De hecho, eh, nosotros armamos hace poco, necesitábamos internamente una página y en un ratito, en Shopify tú puedes armar tu página. ¿ya? Eh, es, es bastante sencillo, pero es más caro. WooCommerce es más barato, o en principio puede parecer más barato, pero tienes otros detallitos de que requiero por cosas adicionales. Eh, ¿Qué más? Jump seller jump seller para mi gusto, está... Si bien es un software que igual se arrienda, es un SaaS, que nosotros le tenemos harto cariño porque fue una de las principales, primeras integraciones que hicimos y con las que más publicidad arrancamos. Eh, yo diría que está como el término medio en cuanto a precio. Pero la diferencia es que, o sea, es como Shopify y sigue siendo un SaaS, un software que yo pago y arriendo. Es un sitio. Yo no, le, yo no le he sacado el 100% de peor he hecho a I Am Seller pero es súper sencillo para un sitio también. ¿ya? No tiene las mismas características que, que Shopify, no tiene tantas funcionalidades, pero para un sitio tú ves perfectamente armar tu tienda ahí. ¿ya? Y tiene integración, tiene varias integraciones con lo que habíamos hablado recién, pasar de pago, logística y en este caso facturación como por ejemplo, facturación con, con, con nosotros. Eh, bueno, ¿cuáles son las ventajas? En general, estos son nueve ventajas para tener eh, un e-commerce, eh, primero los costos, ya, o sea, eh, no es secreto que cuando tengo un e-commerce, solo un e-commerce, me ahorro ciertos costos, por ejemplo, una sala de venta. ¿ya? Eh, nosotros ya, por ejemplo, estuvimos sacando un cálculo rápido y para mantener una sala de venta en Santa Cruz, por lo menos, por lo menos, estuvimos calculando que necesitamos unos 5 o 6 millones mensuales para mantener la pura sala de venta. Entonces, si yo solamente vendo por internet, esos 5 o 6 millones los dedico a mi e-commerce. Yo eventualmente podría dedicarme. Ahora, ¿qué necesito hacer? También necesito a lo mejor invertir en publicidad, entonces a lo mejor voy a terminar gastando lo mismo 5 o 6 millones, entonces como que con ese beneficio podría uno decir, bueno, pero quedó igual, ya, pero hay que aparece en otro eh, como por ejemplo bueno, si efectivamente ese costo es más bajo podría tener un margen mayor pero la principal ventaja es que permite trabajar, creo yo, con más clientes el alcance que voy a tener no es el mismo, o sea si yo tengo una tienda física en Santa Cruz en la sexta región, en el Valle donde anda muy poca gente bueno, muy poca gente para el estándar de Santiago, estamos pensando, obviamente, voy a llegar a un público muy pequeño. Entonces, cuando nosotros tenemos un e-commerce, podemos llegar a un público mucho más grande. Entonces, si nosotros sumamos esta importación de productos, lo vendemos por internet, podemos llegar inmediatamente a todo Chile. Desde Santa Cruz, por ejemplo. Eh, me, me permite tener mayor flexibilidad. No, un día, estamos viendo un caso de un cliente que tuvimos acá en Santa Cruz, eh, que él tuvo que cerrar su negocio básicamente porque le pidieron el local comercial físico. Entonces, él tenía un local comercial en Santa Cruz que tenía muy buena ubicación y él tenía todo montado ahí y el que le arrendaba el local, un día le dijo, mira, ¿sabes qué? En tres meses más necesito lo el local de vuelta porque lo voy a ocupar para X cosa y ya no te lo puedo seguir arrendando. Eh, bueno, y fue, fue complicado porque él, él tenía todo su negocio montado por la ubicación. Entonces tuvo que cerrar ahí y trasladarse a otro lugar. Si eso, eso obviamente, eh, si tú, tú tienes un comercio electrónico, eso no te va a pasar. ¿no? Bueno, te, ¿qué te puede pasar? tienes que moverte Shopify a Seller, por ejemplo, cambiarte de plataforma por X motivo, por, por cualquier cosa. Te bloquearon porque los productos que vendían van contra la política del e-commerce, qué sé yo. Podría pasar, pero es menos probable. Entonces te da más flexibilidad también esto de trabajar con un e-commerce. Eh, otra cosa, recopilación de datos. O sea, Tú cuando tienes un comercio electrónico, tú por ejemplo puedes decirle al cliente, mira, suscríbete aquí, te mando, nos dejas tu correo, te damos algo a cambio por dejarnos tu correo, o a veces ni si siquiera quieres que ofrecer algo a cambio, depende mucho del, de cómo ustedes lo presenten, cuál sea su público y, y, y cómo trabajen con ellos. Y con eso ustedes van recopilando datos para en el futuro empezar a, hacer, a generar confianza con esos clientes y eventualmente hacerle alguna oferta ya, de algún lanzamiento nuevo que tengan, algún producto nuevo que tengan ¿no? o alguna cosa así. Eh, la posibilidad de crecimiento obviamente es lo que hablamos recién al llegar a más clientes puedo crecer mucho más y puedo tener también una oferta más amplia y aquí me quiero detener con una historia muy antigua pero yo no la había visto si la había visto no me acordaba eh, yo en un e puedo tener una oferta mucho más amplia que la que tengo en una tienda física y voy a usar una entrevista que se le hizo a Jeff besos el de amazon en el 97 en donde él explicaba lo siguiente él decía nosotros en nuestra tienda cuando cuando él partió tenemos aproximadamente entre 1.000 y 2.000 libros en stock en la tienda. Si necesitamos un conjunto de libros que está entre los 2.000 a los 10.000, los podemos mandar a pedir y al otro día estar en nuestra tienda para poder despacharse a los clientes. Luego, si alguien nos pide un catálogo, no sé, entre los 10.000 y los 500.000, los podemos mandar a pedir a 10 proveedores y los tenemos en una semana. Y después dijo, bueno, si hay un libro que es muy de nicho, lo podemos mandar a buscar y se puede, quizás se puede demorar un mes, dos meses, pero también lo podemos conseguir. Entonces, él termina con lo siguiente. ¿Qué librería física hoy día ofrece un catálogo de 3 millones y medio de libros? Por internet se puede. Entonces en un e-commerce tú puedes tener una oferta más grande para decir, bueno, pero yo podría hacer lo mismo, podría encargarlo y, pues, por internet y, y tener a mi cliente y entregárselo. Sí, pero ahí igual hay un modelo un poco eh, electrónico. Tal, está este modelo electrónico donde yo lo encargo, después se lo despacho. O sea, eh, eso lo solucionamos con un, un, una tienda electrónica. Negocio abierto a las 24 7 O sea, eh, qué más rico cuando yo me acuerdo vivir en Santiago tener un mini market abajo del departamento que atendía las 24 horas. O sea, eso era para mí era espectacular, era o súper genial. Me, me daba hambre a las 3 de la mañana, quería comer lasaña y podía ir. Imagínense si ustedes están un día con insomnio y a las 3 de la mañana quieren comprar un libro o quieren comprar un regalo a su mamá, para que viene el día de la madre, a las 3 de la mañana, una tienda física que no presta ese servicio a 24 horas porque hay un comercio, sobre todo en algunos lugares, no Santa Cruz, que sí podrían prestar ese servicio. Eh, pero ustedes en un comercio pueden eh, vender los 365 días al año a las 24 horas y eso obviamente les abre... Eh, más posibilidad de venta y obviamente la accesibilidad a cualquier lugar ya o sea vender por internet hoy día es un must o sea deberían tener su negocio si lo quieren mantener físico que es totalmente válido lo mantienen físico pero deberían tener una presencia online eh, van a llegar a más clientes van, pueden tener una oferta más grande van a tener más crecimiento Obviamente eso requiere una estrategia, se tiene que acomodar el modelo de negocio, pero algo que sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer. Si hoy día no lo están haciendo, nuestro consejo es hacia allá, apunten hacia digitalizar su catálogo, hacia, hacia eh, digitalizar su, eh, su oferta y publicarla. Eh, nos pasó con otro cliente eh, que nos vino a preguntar, de, también de Santa Cruz, que nos dijo, oye, yo tengo mi tienda, quiero mejorar mi tienda, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, la... En el caso de esta persona no tenía e-commerce. Y la primera pregunta fue, no tienes e-commerce. ¿Por qué no tienes? No, no tengo porque nadie me compra por internet. Bueno, obvio, nadie te compra por internet porque no tienes e-commerce. ¿Qué, qué, ¿Qué le sugerimos que hiciera? Monto un e-commerce, haz una prueba, prueba el concepto, cárgate, si tienes, no sé, 500 productos, no cargues los 500, cárgate 10, 20, los productos que más vendes y pruébalo. ¿Qué hizo esta persona? Armó el e-commerce, cargó 20 productos, si no mal recuerdo, tiró el e-commerce. Y empezó a vender y empezó a vender obviamente no vendía mucho no, ni siquiera se comparaba lo que vendía por la tienda pero con eso empezó a crecer y así empezó a vender en, en, en su e-commerce. después obviamente viene un, todo un tema que es eh, estrategia marketing que eso no es algo que vaya a mover ahora eh, y probablemente para eso tendríamos que trabajar con algún experto como la vez pasada optada eh, estuve con Magalena, probablemente podríamos estar con una persona que habla de marketing eh, porque ahí viene obviamente toda una estrategia que tiene que ver con cómo hago que los clientes lleguen a mi tienda o sea, al final pasa lo mismo, o sea, cuando yo tengo una tienda física, tengo que ver cómo traigo a mis clientes a mi tienda física y cuando lo hago por internet, tengo que ver cómo hago para traer a mis clientes a la tienda electrónica. Entonces, si, si viste, algo, este, eh, viste este live o, o viste alguna de las cápsulas, eh, no sé si se han dado cuenta, pero de todos estos videos o lives que nosotros estamos haciendo, de los podcasts que estamos, haciendo los miércoles, que estamos subiendo los miércoles porque no ya los grabamos antes. Eh, se están sacando pequeñas cápsulas. Entonces, si estás viendo alguna de estas cápsulas, eh, déjalo en los comentarios si te interesa algo, a, a, a, algo que tenga con marketing y lo vamos a revisar en el futuro. Eh, bueno, recordar los tres puntos clave. Personalmente, creo que son para armar el e-commerce, que no tiene que ver con marketing, porque el marketing es un mundo aparte. Eh, si Tú eres ya experto en tu negocio, tú sabes lo que vendes, tú sabes sacarle fotos a tus productos, probablemente o puedes tener alguien que saque fotos, pero la parte de productos o sea, tú la tienes, o sea, tú tienes armado eso. ¿Cuáles son las tres proveedores más importantes para mi gusto que tú tienes que tener? Primero, tienes que tener un buen proveedor de pasarela de pago. No te pase, por ejemplo, esto que pasó con el mercado pago que eh, porque hubo un cambio de diseño, los clientes pensaron que no podían pagar y cancelaban las compras. Entonces, tienes que tener un buen pasarela, una pasarela de pago que te transfiera rápido el dinero. No me sirve nada tener una pasarela de pago que va a recibir mi, mi pago y me lo va a pasar en dos semanas. No, o, Lo ideal es que me pase el Lo ideal sería que no me pase el dinero hoy día. ¿Ya? Eh, entonces ahí es pasarela de pago que tú tienes que ver cuál te conviene más. Algunas pasarelas de pagos te dicen, mira, si te paso el dinero en tres días, te cobro una comisión tanto bajita, si te lo paso hoy día, te cobro una comisión más alta. Entonces ahí uno también puede ver, o sea, necesito el dinero hoy día o puedo esperar tres días. Y es una decisión que hay que tomar al elegir el e-commerce. Hay que decidir por qué pasarela quiero eh, cobrar. El segundo punto es el operador logístico. Ya hay que decidir con qué voy a trabajar. Eh, Starkem, Chile Express, correo de Chile, so, eh, ¿son lo mismo? Son exactamente iguales, la calidad es la misma, el trato, los paquetes, cómo cargan, etc. Eso tienen que verlo, tienen que ver. Todos los productos los puedo mandar por cualquiera de los tres, eh, es una decisión que ustedes tienen que tomar. O sea, tienen que decir con qué operador logístico van a trabajar. ¿Tengo que, tengo que decir por uno? No, o sea, para nada, puedo trabajar con los tres perfectamente. Si tienen la confianza eh, para hacerlo, si los costos le acomodan, etc., pueden trabajar con los tres. Hay productos que me conviene mandar siempre por, eh, a lo mejor por Chile Express, pero hay otros productos que me conviene mandar por Stark, por los precios, por los volúmenes que tengan, etc. Y tercero, el proveedor de facturación. O sea, hoy día, si usted tiene una tienda electrónica, no tiene ningún sentido hacer el proceso de facturación manualmente, por ejemplo. El proceso de facturación tiene que ser eh, automatizado. Ahora, Esteban, ¿tengo que partir inmediatamente con facturación automática? No, para nada. ¿Tengo que partir inmediatamente con un, un operador logístico integrado? No, o sea, si tú estás haciendo dos o tres ventas diarias, perfectamente tú puedes tomar los productos y ir a dejarlo a Chile Express eh, y, y mandarlo. ¿Ya? Y entre medio también puedes hacer tú manualmente la boleta y puedes hacer toda esa coordinación. Incluso puedes recibir los pagos con transferencia y ahorrarte la pasarela. ¿Ya? Pero procesar una transferencia, hacer la boleta a mano y dejar el paquete manualmente al operador logístico, son cosas que te van a quitar tiempo. Entonces, si tú ya estás creciendo o ya creciste y ya no tienes tres ventas diarias, tengo, tienes por ejemplo 30 ventas diarias o tienes eh, 100 ventas diarias o tienes 500 ventas diarias, el otro día salió un TikTok donde eh, me preguntaron por qué rubro de e-commerce era bueno y yo dije bueno no sé qué rubro de e-commerce es el mejor no tengo esa información son, son cosas que van cambiando depende de cómo lo trabajes, cómo tu negocio etcétera pero sí les conté una pequeña historia de un cliente que eh, vendía por e-commerce artículos de, eh, para mascotas eh, y yo dije no genera tanto me dijeron oye pero son 500 ventas diarias no es tanto bueno imagínate tú hacer 500 boletas todos los días a mano ir a dejar ir a hacer a dejar 500 paquetes Chile Express y procesar 500 transferencias. No, una locura. Entonces, por eso aparecen estos tres proveedores. Entonces, por eso yo tengo una pasarela de pagos que me hace el procesamiento automático del pago. Tengo mi operador logístico que también puedo integrarme con ellos para que de cierta forma me ayuden con el retiro de los productos, por ejemplo, a mí, en, en, en, en donde yo los distribuyo y se los lleven a reparto. Y tengo también el proveedor, en este caso, LibreDE, que eh, permite hacer la integración para hacer esas 500 boletas de manera automática y que no tengamos que perder tiempo en ese tipo de tareas. Entonces, esos tres son los puntos, eh, los proveedores, clave, pa para mi gusto. Y bueno, el tema del e-commerce puede dar para mucho más, sobre todo lo que es marketing. Eh, esto no, era, no pretende ser un live ni un curso de, de, de marketing. O sea, ni de marketing ni de e-commerce, simplemente mostrar algunos puntos y algunas cosas que deberían considerar. Eh, bueno. Sergio me está acompañando acá. Sergio, eh, para los que no lo conocen, eh, bueno, no lo vamos a conocer porque es el que está detrás de la cámara, pero él es la persona de que, que, que, que el, el chico que nos está ayudando con todo lo que es audiovisual en la empresa, él es el que se carga hacer las cápsulas de video, de grabar de todo. Y eh, espero que el audio haya estado bueno. No sé porque ando súper resfriado hoy día. Entonces me levanta el dedo y me dice que sí, se está escuchando bien. Eh, ando resfriado, así que si alguna cosa no se entendió bien les pido disculpas porque ando eh, una mala decisión de dos o unos días me llevó a, a, a, a resfriarme en una noche. Eh, eso. Entonces. Eh, bueno, si quieren seguir recibiendo este contenido recuerden lo de siempre, eh, el, los miércoles estamos subiendo un podcast, vamos a estar hablando de distintas cosas, no siempre va a ser facturación electrónica ya no queremos eh, aburrirlo siempre con el mismo tema, queremos hacer distintos temas y ir probando, eh, todavía por ejemplo, estamos viendo eh, cómo se comporta el, el, el live pasado, que hicimos con Macarena sobre Alibaba y Aliexpress para ver si eventualmente hacemos más sobre importaciones, entonces si a ustedes algún Algún, eh, algún tema les gusta, pongan un dedito para arriba para que sepamos que tenemos que seguir siguiendo contenido sobre ese. Y bueno, si alguno no les gusta, pongan un dedito para abajo para quizás dejarlo de lado y enfocarnos en los que sí a ustedes les parecen, porque la idea de esto es generar contenido que a ustedes les guste. Eso, y bueno, nos vemos en el próximo live. Que esté muy bien. Y Instagram, nos vemos. Chao, chao.